José María Íñigo, una vida llena de música y periodismo. El famoso periodista ha fallecido a la edad de 75 años. Dejándonos grandes recuerdos que quedarán guardados en la historia de la televisión española. En la mañana del sábado 5 de mayo de 2018 nos ha dejado uno de los grandes rostros de la historia de la televisión española a los 75 años, José María Íñigo. El periodista y locutor de radio se dio a conocer en la década de los 70, Además durante varios años fue la voz inconfundible de Eurovisión. La primera persona en desvelar la muerte del periodista fue Pepa Fernández en RNE, en el programa No es un día cualquiera, en el que colaboraba José María desde el año 2000. Aunque no ha sido la única persona que se ha hecho eco del fallecimiento y ha querido dedicarle algunas palabras a una de las más grandes personalidades de la televisión española. Antes de nadie hiciera nada, José María Íñigo lo hizo todo. Buen viaje maestro, recordaba en un tuit el locutor Tony Garrido. Aunque al famoso periodista nunca le gustó que le llamaran maestro porque eso suponía la jubilación. El periodista de la COPE, Carlos Herrera, también se ha mostrado consternado por la marcha de un maestro de maestros y amigo inolvidable. Sus comienzos en los medios de comunicación. José María Íñigo dio sus primeros pasos como periodista con tan solo 15 años, cuando comenzó a colaborar con la radio Bilbao, y luego COPE. Poco tiempo después se mudó a Londres, donde aprendió de la televisión internacional. En esa etapa estuvo colaborando con diferentes programas de música en cadena SER. En su regreso a España, decidió instalarse en Madrid, donde trabajó en la radio, sobre todo en programas musicales como El Gran Musical. Además fue uno de los creadores de los 40 principales. En 1968 fichó por TVE, donde supo adaptar con inteligencia a los rasgos distintivos de España que había observado en la pequeña pantalla durante su etapa en Londres. En su etapa en TVE se convirtió en el rostro de la televisión española en la década de los 70 gracias a programas como Fiesta, Directísimo o Estudio Abierto. Asimismo, contaba con una gran experiencia tanto en televisión como en radio. En los últimos años, desde 2011 a 2017, fue el comentarista del festival de Eurovisión para TVE. También, publicó una veintena de libros y colaboraba, entre otros, en el programa No es un día cualquiera, de RNE, Aquí la tierra y hora punta, de TVE. Presentó al mentalista que sorprendió a España entera. Me insiste en que les diga que no hay calor. Esas fueron las palabras de José María Íñigo al ver cómo el popular mentalista Uri Gellar destrozaba una cuchara frente a miles de espectadores en el programa que se llamaba Directísimo. Un programa de TVE en el que comenzó a destacar como presentador. Está claro que aquel día el presentador fue sorprendido por el joven mentalista austríaco, adiós, afirmó José María mientras Gellar rompía la cuchara frente a él. Un hecho que muchos siguen recordando en sus retinas como si se hubiera dado ayer mismo. Este episodio será recordado como historia de la televisión. Y no es para menos ya que, tras el episodio de directísimo, la prensa se volcó totalmente con el mentalista. Cuatro hijos en dos matrimonios. José María Íñigo, original de Bilbao, padre de cuatro hijos, Eduardo, Daniel, Chema y Piluca. Contrajo su primer matrimonio en 1970 en la Capilla del Santo Cristo de El Pardo, con la pintora y diseñadora de moda Joset Neimias, con la que tuvo dos hijos. Su segundo matrimonio llegó en 1984 en el Registro Civil de Barcelona con María del Pilar Piniella Merino, hasta ahora su mujer, con la que tuvo otros dos hijos. A pesar de su labor profesional diaria, José María lo tenía claro, yo siempre he antepuesto mi familia al trabajo. Amante de los viajes Una de las grandes pasiones de las que disfrutaba el conocido periodista era viajar. Íñigo tenía una revista online de viajes en la que compartía sus experiencias en forma de reportajes sobre destinos únicos por todo el mundo como Tailandia y Sudáfrica, aunque también hablaba en la revista sobre restaurantes de Madrid u hoteles con encanto de España. En esta revista colaboraba con su hijo Chema, de 41 años, uno de los cuatro hijos que ha tenido el locutor en uno de sus matrimonios, ya que ha estado en dos ocasiones casado. En los últimos meses, José María Íñigo estuvo muy volcado con la revista así como en su trabajo en el programa de radio No es un día cualquiera. Con el resto del equipo viajaron por diferentes ciudades de España donde se hacía el programa en directo. Unas vivencias que el periodista compartía a través de sus redes sociales. En sus cuentas le gustaba compartir mensajes positivos como, Amanece que no es poco. El mayor de los regalos. Un día más. Disfruta de las felicidades de las pequeñas cosas.